Hola Corbels, yo soy Paul Morrison y en este video vamos a hacer este maquillaje del traje de Titania de X-Men. Y pues hasta aquí este video, espero que te haya super gustado, eh, te dejo mis redes sociales y yo te estoy viendo en un siguiente video. Bye.